Mi nombre es María Fernanda López, tengo 15 años y me dedico a ser artista. Canto, actúo, modelo y también toco un poco de instrumentos como el piano y la guitarra. Siento que es importante contar sobre la pasión de uno porque puede inspirar a otras personas a darse cuenta de las oportunidades y las posibilidades que hay para decidir esto es lo que me llama la atención, esto es mi amada, este mundo y cómo poder crecer en ello. Les contaré un poco de cómo logré decidir qué es lo que a mí me gusta. No fue así de la noche para la mañana, pero logré decidir que me gustaba ser artista. shut the stop it around the question mom besides her and mom like how she do it who i'm a great influence i don't know about that but i did do the best i could Mi Fernanda López y hoy les voy a hablar un poquito sobre mí y lo que me gusta hacer. Como algo que distraiga a la niña, se convirtió en mi pasión. La teatrera. A mí siempre me llamaban la teatrera. Desde chiquita siempre me ponía a bailar en cada rincón de que existiera. En los restaurantes cantaba, bailaba. En la calle cantaba, bailaba. En el colegio cantaba y todo. Eh, siempre hacía obras pequeñas, me disfrazaba, todo era de disfraz. Iba al colegio disfrazada. Me dormía disfrazada. Me levantaba disfrazada. Todo era una niña súper hiperactiva. ¿Cómo inicié todo? Yo inicié haciendo talent shows y siendo modelito. Mi mamá era fotógrafa. Entonces, siempre que necesitaba hacer pruebas de fotos y cosas así, ¿quién se posturaba, yo. Venía y me ponía a posar y hacer así. Y todas esas cosas. En la primera academia que estuve era el Teatro Abril, donde ahí hacían varios talent shows de obras de cortos de actuación y baile, canto, ahí es donde empecé a descubrir esa chispa que tenía como tenía ganas de explotarla más, ¿verdad? Hacía mis primeras oportunidades ahí fue hacer la obra del Rey León, con la que fueron dos meses de funciones, fue en el 2016, luego tuve la oportunidad de trabajar con una compañía llamada Techie, en la que me necesitaban como modelo y hicieron varias, unas grabaciones y unas fotografías eh, de promoción, ¿verdad? Luego en el 2017 fui invitada a hablar de la radio para celebrar el Día de los Niños y pude hablar un poco de lo que me gustaba hacer, que es esto de los shows, y eh, contar un poco de mis eh, trabajos. También he trabajado en ciertos cortometrajes pequeños. Eh, de diferentes cosas, y luego también tuve la oportunidad de trabajar con el Mercedes-Benz en el Fashion Week del 2017, que para estar en el video promocional de ello. Luego, mis otras oportunidades que he tenido ha sido hacer el musical de Guatemala va mundial, uno pequeño, así por si no sabían del mundial, yo no sé mucho de él, y esta obra tuve que aprender un poco de él, y así hacía como que en mi personaje era como yo. Yo no tenía ni idea del mundial y no me llamaba la atención el mundial, la verdad. Pero mi personaje era así. Toda como, oh my god, el mundial. Oh my god. <risa> Luego, también tuve la oportunidad de trabajar en el musical de Matilda, en el que fueron varias funciones de canto, baile, actuación y todas esas cosas. Y tuve pro, la oportunidad de trabajar con mi maestra, Angélica Rosa, que tuvimos el concierto de aniversario este año, en febrero. Luego vino la oportunidad más grande que he tenido hoy en día, las Olimpiadas, los World Championship of Performing Arts, que son unas Olimpiadas, como que si fueran Olimpiadas de deporte, que supongo que todos ustedes saben cuáles son, pero para artes escénicas, canto, actuación, acrobacias, músicos, todo lo que pueda haber. Yo ahí competí en canto, actuación y modelaje, gané tres medallas en las que fueron en modelaje y actuación, participé en cinco canciones, cinco actuaciones y tres actos de modelaje. Luego, pues ¿qué sigue? No lo sé, seguir trabajando y esforzándome en lograr explotar más en lo que me gusta, lograr Volverme la mejor versión que yo pueda, volverme la mejor artista que yo pueda, seguir haciendo lo que mi corazón quiere, porque eso es lo más importante. Si estoy feliz y si estoy emocionada por hacer estas cosas, eso es lo que yo voy a intentar hacer, eso es lo que yo quiero hacer. Y si logro presentar y darle alegría a las otras personas, eso es lo más importante. Así que estén pendientes que ya pronto tendré un concierto y estaré compartiendo en redes sociales, por si les llama la atención. Y pues, ahora les estaré cantando un poquito más. Muchas gracias. you <laughs>